sana, como una burla o un mal experimento, pues qué mala onda, eh. así nos quiso ver, tanta maldad, tanto sufrimiento. ¿Cómo será vivir sin dolor? ¿Cómo será vivir sin lastimarnos? ¿Y cómo será vivir sin odiarnos? ¿Y cómo será vivir sin la traición? Y solo llegar, y solo abrazarnos, o solo mirarnos, y solo adorarnos. Vivir sin rencores, sin ganas de pelear. Vivir en esta vida sin, sin ser, ser abandonados, o solo querernos, y solo ser amados. Vivir con amor, sin la solución. Aquí la soledad será obsoleta, y lo que quedará. Solo vaya paz, oye. Ajá. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Yeah. Ganas de viciarnos. Vivir en lo bueno, sin nada de maldad, no solo lo justo y nada de justicia. Vivir sin enrime y nada de prisiones. Aquí la libertad será la realidad y lo que quedará, que solo haya paz. <risa> oh, yeah. uh. Y cómo será vivir sin los insultos Y cómo será vivir sin violencia Y cómo será vivir sin estar armado Y solo llegar, y solo respetarnos Y solo frecuentarnos, y solo saludarnos Vivir sin tus sustos, vivir sin disgustos Vivir sin racismo, y fijarnos en colores Con todo derecho y toda igualdad Vivir en este mundo donde todos son aliados Aquí la soledad, será la osoleta, Y lo que quedará, que solo haya paz Yeah, ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¡Oh, cómo será! ¡Cómo será! ¡Yeee, yeah, cómo será! ¡Cómo será! ¡Oh, ¿cómo será cómo será? Uh, cómo será! ¡Cómo será! cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ah, ah, ah, ah. ¿A veces Dios no te ha preguntado? ¿Y cómo será vivir como en el cielo? ¿Y cómo será no vivir en el infierno? ¿Y cómo será vivir en la armonía? Será vivir sin agresiones, que como será vivir sin la desgordia Y solo llegar a una sola religión, con solo rezar, un solo rezo Vivir sin falsedad y nada de pobreza, vivir sin pecado será la gran victoria Con solo recordar que todos somos hermanos, vivir con Dios sin nada de reproches Aquí un amén merece un aleluya y lo que quedará la... es que solo haya paz Y yeah. yeah. es así baby, y es así baby Cómo será, cómo será, bien yeah, ¿cómo, oh. cómo, oh, oh, cómo, cómo, yeah, cómo será, cómo será. Oh, cómo será, cómo será. Y, cómo será, cómo será. Oh, cómo será, cómo será. Uh, cómo será, cómo será. Cómo será. Cómo será vivir ¿Cómo será? Ah, ah, ah. con amor, ¿Cómo será? ¿Cómo, será? cómo será vivir en libertad. Cómo será vivir en igualdad. Cómo será vivir en paz? Cómo será, cómo será, cómo será, ¿Cómo yeah. será? Yeah. Esto es fraternidad y solamente preguntamos cómo será la yeah. vida, yeah. De otra manera, ajá, uh -huh. uh -huh. uh -huh. yeah. Universidad del crimen, Azul se sí, taparta, eh. yeah. yeah, yeah, Desde Los Ángeles, uh, yeah, tirando barrio, you know. ¿Está en Dios. No. No I am too.